Que mañana ya no va a estar. Y Tenemos sí? consejos para Carla para su sí, grano. Por favor, enseño: si os ha salido alguna vez un grano, os lo habéis explotado y os ha vuelto a salir, decirme qué puedo hacer porque se es que me estoy dejando la cara hecho un cristo. Sí, por favor, consejos. Vale. Bueno, pues esto es la tarjeta del Banco Commonwealth. ¿Os acordáis que os conté que me mis la hice? Carla Fábregas. Es Carla Fábregas, voy yo y ya tengo la tarjeta. ¿Y eso qué significa? Que ya puedo hacer mis compras. Carla con tarjeta. Uh -huh. Peligro. ¡Nos vamos al agua! ¿Alguien? Estamos aquí, esperando con el moño a ver si esta gente se pilla una olita Pillao, eh. Y. ¡Yu! Toma ya. Yami, Yami. Mato no tiene mucha hambre. Mucha hambre. Pero. Se paga por peso. El bulto. Me he El puesto súper poco de todos, lo juro. O sea, Me he puesto pedazo. cuatro emanems. esto sí que tiene buena pinta. Un trocito de plátano, no. un tim-tam. Es que me he puesto un poquito de todo, pero enseguida hace bulto. Os lo juro. Carla, ¿cómo me llamo? Robin. <risa> ¡Louis! ¡Louis! ¿Quién ha escrito esto? Eh, una chica en la cafetería, que ha marcado el futuro. Acabamos de descubrir que Luis, no es nuestro Luis, tiene un secreto. No se llama Luis. Bueno, sí, pero no del me todo. Me llamo... Luis Mario. O sea, ¿Eh? ¿eres el Luisma? <risa> <risa> ¡Pero que ¡Se va! ¡Se va! ¡Luisma! ¡Se ha indignado! Estamos en la no, cueva es que a mí me tocaba. de Marta. A mí me tocaba... Ayer y a él mañana y dijimos: Pues limpiamos los dos Porque su novia no limpia y mi novia tampoco, así que por lo menos siempre de limpiar solo se limpia. ¿Todos los has Mira. hecho tú, Marta? ¿Eh? No, solo lo ha hecho la hija de una negonía, Yo he hecho este. Marta ¿He hecho canta estos? y pinta. Bueno, ahí, todo el mundo puede pintar. Mira este. ¿Qué guay? Hipopótamo. O sea, hipopótamo digo, rinoceronte. Ya esto lo compré en México. Un tío que hacía cosas de maoris. Entonces lo utilizaban para comunicarse con los animales. El <risa> película, ¿La película? <risa> Que simboliza la suerte y el águila que simboliza la inteligencia. Tenía otro. Qué bueno. Pero... ¿Eh? Seguimos. Yo no canto, ¿eh? Sí, inventate la letra. ¿Cómo? No sé, inventando la letra, tía. Va, Marta, canta tú. He aquí esta canción. la me siento mejor que no. yo, <risa> <risa> <risa> <risa> <Qué odio. risa> ¿Sí? Así trabajamos en ¿eh? Os y yo todo. ¿Cómo, Carla. <risa> ¿Del improviso? Ay, tienes que haber entrado con un rap así en inglés, Carla. Claro, en plan. Yo, yo, tú no me Yo, ah, Yo, yo, yo. ¿Qué? Carla Fábregas. No tengo ni idea de improvisar. Carla Fábregas. La leona. Esto es la realidad de mi situación diaria. Lo que pasa es que yo lo camuflo como. Chicos, puede. queremos consejos para el pelo de Marta. Por favor, a ver. ¿Qué hacemos con el pelo de Marta? ¿Qué haríais? Es que es lo más... ¿Cómo se lo peinaríais? ¿Se lo cortaríais? Cama. Hombre, si me lo corto, se sería freo. O sea, ahora mismo... Mira, espera, ¿eh? vamos a hacer una cosa. Mira qué bien. te he retrasado la pena, ¿eh? la qué, qué largo, ¿eh? Pero hay como... Oh, Dios, tú, mí... Un kilómetro de diámetro a mi alrededor <risa> de mi cabeza. Pero mola. A todos nos gusta. ¿Qué Luis, Luis nos está cocinando la cena. ¿Qué estás preparando Luis? Estamos preparando una ensala... como decía Carla, una cama de espinacas Ajá. con eh, calabaza quemada. Bueno, de momento pinta bien. ¿sí? Eh, eh, arroz con quinoa, tomate, cebolla, cilantro, que se para Ven. todos menos para un plato. Para mí. Y. Eh, ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué, ¡Qué bueno, qué bueno! Muy bien. Danos las buenas noches. Tapa la cámara, venga. Buenas noches. No que cenar, pero buenas noches a todos. Muy mal, ¿eh?